Lo único bueno que tenía lo cortaron, pero cómo <risas> el... <Music. risas> Se quedó sin música. ¿Cómo está, Juan? Bien, bien, ¿Qué bien. Dice? Todo bien. Eh, ¿todo bien? Eh, ayer en una reunión de la federación, ¿se acuerda que le dije yo ¿Sí? que eh, Tigo le iba a pagar el primer día hábil del próximo mes? Sí, señor. Eso pasó, le mandó la carta. Ajá. O sea, cuando te llaman el de a vos, cobrándote, pues la, te cobran me has adelantado. La señora venezolana. La venezolana o la colombiana. Sí. Ahora, ¿tú tu chico, ¿por qué no pagas? Sí. ¿Cuándo vas a pagar? ¿A qué hora vas a ir? O sea, a esto, hasta eso. Y te llaman a la hora de almuerzo. O te llaman a las 8 de la mañana, cuando, bueno, usted está laburando, pero yo estoy todavía descansando. ¿Me entiendes? Eso es Entonces, descansar. Claro, yo descanso. No, está bien, está bien. Descanso hasta la, qué sé yo, nueve en punto, me levanto, me voy y luego me vengo para acá. Bien. Qué feliz. Pero, pero también me voy a la 1 de la mañana de aquí. Y usted es ahora que ya va en el quinto sueño. Ya estoy por despertar. Claro, esa es la diferencia. Entonces, cuando te llamen sí. cobrándote el primer día hábil del próximo mes, te pago. Chao, si lo cortas. Porque así contesta a cuando le cobran. Claro, el problema es que ellos te cortan, pues. No sé, claro, si, pero la, no pagamos... sé si el fútbol boliviano se va a animar a cortarle a ti, no creo. Yo creo que sí, ¿no? ¿Tú crees que sí? Si no Les pagan... andaba hasta el 9, creo, ¿no? Ahora. Sí, lo que pasa es que hacen cuatro meses también, hasta el inicio del partido, que no hay fútbol. Y claro. a eso lo volvemos a hablar. Tigo, eh, a mí me vende fútbol dentro de las cosas que me vende. Yo le compro a Tigo un paquete porque tiene fútbol, si no se lo compro en tel. Estoy tres cuartos de lo mismo. Ya, tres entonces cuartos se lo, lo compro. Y resulta que hasta el inicio del próximo torneo han pasado cuatro meses que no ha habido fútbol porque si yo quería mirar mundial y quería ver algunas otras cosas más tenía que pagar cerca de 50 bolivianos más entonces cómo o sea, qué norma todas estas cosas eh, el, el año, este, este año que se acaba nos chorearon seis fechas porque hubo un paro se les ocurrió parar en Santa Cruz y no hubo más fútbol cierto el año pasado nos deben un campeonato un semestre cierto y nos cobran igual pero valga vos que no le pagues entonces, cortan, pues. ¿Quién defiende al consumidor? Ese es el tema. O sea, o sea digo, yo creo que debe tener unos 300.000 abonados que son los que estamos abonados por fútbol. O sea, si Intel compra o compra cualquier otro canal, nos vamos a ir ahí. La gente va a migrar con el fútbol. Pero lógico. Así es. O sea, no es por que estemos ahí porque son bárbaros, porque tenemos el mejor servicio del mundo, porque Internet... Mira, el Internet, en la noche tengo problemas yo. Y yo aquí tengo... Yo pago el, el, el, el tema de Internet más caro. Ajá. Uh -huh. Y tenemos problemas porque se corta eh, Y hace lo que les da la gana Y no te dan ninguna explicación seguro Entonces, si no tienen fútbol Echense se esperar porque nos cambiamos todos Ese mm. es el problema O sea, no es que, que yo estoy en la compañía porque son bonitos, son bárbaros No, entonces porque me gusta mirar el fútbol? Eh, porque además vivimos de esto Nada seguro. más ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué calculas tú? Que no va a pasar nada al final? Va a pasar yo creo, pero eh, por lo menos este año yo no creo El próximo año Sí, yo ¿Hasta no cuándo tiene contrato TIGO? Eh, dos años más le queda. Ah, ya. ¿Ya? Pues yo creo que el, el próximo año va a ser muy complicado. El presidente de la Federación Boliviana eh, habla ya de analizar el contrato. A ver. Escúchelo. Donde entre los principales puntos se ha expuesto el tema emergente del impago por la empresa Telecertigo. Los presidentes han manifestado su posición... Hay una posición unánime de que se rechaza la propuesta de Telecértigo de realizar el pago para la siguiente gestión 2023 en la primera semana y eh, exigen de que eh, en caso de que no se realice ese pago se proceda a ya la rescisión del contrato con la empresa Telecertigo. Han estado presentes los miembros de la empresa Telecertigo han escuchado las eh, inquietudes, la molestia por parte de, de los presidentes, los 17 clubes de la división profesional que ahora conforman. Eh, vamos a comunicarnos de manera inmediata con el gerente general de la empresa Tigo para ver, de encontrar una solución y si no, caso contrario, eh, nos vamos a lamentar tomar una decisión eh, drástica. Se han expresado los miembros del Consejo a través de sus presidentes, han expuesto sus dificultades, eh, hay preocupación de que eh, los acreedores inicien, sobre todo en cuanto a jugadores contratos de jugadores, inicien demandas y eso va a acarrear eh, problemas mayúsculos de orden financiero, así que eh, exigen de que el pago no sea posterior a fin de año de esta gestión. así que nosotros lamentamos que, que estemos, estemos atravesando este nuevo conflicto con la empresa Teleceltigo, pero las circunstancias nos obligan a, tome, a tomar una decisión drástica al respecto. Veremos, ¿no? Si llega esa decisión drástica, como dice Van a, van a ver los contratos. Yo lo acabo de ver el contrato. Sí. Eh, lo estuve leyendo y yo creo que van a ir a un tema de arbitraje. Apa, así, tanto ya, así. Si es que van, van a ir a un tema de arbitraje. O sea, el próximo año eh, va a ser como que esta es la última vez, más o menos Porque hay mucho malestar eh, En el sentido de que Bueno, anteriormente manejabas por Wright Entonces como había un dueño Al cual era accesible eh, Quiroga, ¿tú, uh -huh. tú lo conoces Entonces uh -huh. pescaba el teléfono a los clubes y decía Por favor, adelantanos mil Que necesitamos para esto eh, Hoy no puedo, pero mañana sí, te decía Entonces uh -huh. te buscaba la plata y te daba Estos le mandas una carta y no te contestan Son corporaciones grandes Claro Además, ayer vino Tigo a la reunión. Vino el, el, el financiero, como habíamos dicho, ¿se acuerda? Venía el financiero. Y después venía Enrique, que venía por el tema de, la, de hacer los partidos, que no tiene nada que ver contigo. trabajo con la empresa que hace la producción. Y después mandaron a un periodista. Uh -huh. Yo no entiendo cuál es la razón de mandar a un periodista. A una reunión de la División Profesional de Fútbol, creo que hasta hubieron algunos enflautamientos de algunos dirigentes contra... El periodista, yo no entiendo por qué Tigo manda un periodista deportivo a una reunión donde el único asunto a tratar era paguenme. será un financiero o no? Obvio pues. O un abogado, digamos en otro, en otro caso, pero. Pero un periodista, ¿qué tiene? ¿Qué pelo que. Ver lo que eh, eh... Habrá ido a hacer la cobertura de la reunión. No, ¿Cómo? fue sentencia escuché. Le dijeron de todo. Me contaron. Mm, mira. Fue el único periodista ahí dentro, me imagino, o sí, dejaron de entrar a tu No, equipo. no, no dejaron a nadie. Un rato los dejaban y después los sacaban. Después Será un asesor, sacaban. seguramente. ¿Ah? Asesor. Será un asesor, No, digo? no, no, él vino en representación de Tigo, por eso es que te digo. ¿Por qué Tigo manda a un periodista a arreglar un problema de plata? Claro, es, es llamativo. Pues es... Ahora, eh, esto, esto no camina ya. O sea, ya la, la relación se, se cortó. Es como que se dieron un matrimonio. O sea, llega un momento, o sea, vos podés tener disputas, tenés por el problema, pero cuando se empiezan a faltar el respeto, se faltó el respeto, te faltaron el respeto, te lo siguen faltando, entonces claro. ya la cosa... Se eh, rompió. Se rompió y por mucho que se pretenda, o sea, el tipo, no, vos me hiciste esto, me hiciste lo otro, me hiciste claro. lo otro, y estamos buscando la posibilidad de hacerlo este negocio con otra persona. Tal cual. Que hay, eh, yo ayer hacía una cuenta loca en, en, en el programa, 20 dólares pagan por cable por mirar el fútbol. Uh -huh. Lo que pasa es que tú lo compras con el teléfono, lo compras claro. con el cable, lo compras con todo y se te hace un bollo. Imagínate que el, el, el cable que tengo aquí eh, ...pago mil bolivianos. Sí. Y, y los otros son 600, sí. 580. Y se baja. Yo le pago a ti casi 4.000 bolivianos por mes. Entonces imagínate. Entonces eh, se junta. Pero hablando del, del que solo le interesa el cable. Porque solo no le interesa mirar el fútbol, no le interesa la telefonía, no le interesa absolutamente nada. 20 dólares. Si tú logras quitarle de los 800 mil abonados que tiene la compañía esta, logras quitarle 150 mil, porque yo creo que el fútbol, hay gente que está allí enchufada con ellos por el tema del fútbol, deben ser más o menos la mitad. No quiero decir que a todos les encanta el fútbol, pero ponen la mitad. Tenés 150 .000? son 3 millones de dólares mensuales. Por 12 meses, tenés 36 millones que te darían esos 50, 150 mil abonados que lo, te lo trae el fútbol. A ver. Imagínate, serías dueño del de cable de forma exclusiva, como es la compañía ahora. Claro. ¿Qué se hacía antes? Estos vendían a Conteco, le vendían a Cotel, le vendían a Sucre, le vendían a las cooperativas. Con esa plata recuperaron la plata de la producción. Son como 4 millones. Porque hay que pagar la producción. Son 15 mil dólares por partido. Se transmiten cerca de 300. Son 400, 4 millones y medio de dólares. Entonces, ¿cómo es que viene el negocio? Si Intel se anima, genera esos 30 palos. La producción, vendiéndola... Inclusive a ti le puede vender dos partiditos, si quieres. No. ¿Quieres dos partiditos? Te los voy a dar para que no se mueran de hambre. Eh, no, no voy a hacer lo que hicieron ustedes. Pero por los dos partidos te cobran un millón. Él es el dueño de la torta. No, así es. Imagínate, le das 20 millones a la división profesional. O sea, de los 30, ponete de impuestos, se va 20%. 3 por 2, 6 son 6 millones. Te quedan 24. Dale 20 millones a los tipos. Y te quedan cuatro ganancias. ¿Cuánto recibe hoy la, el fútbol profesional de Tigo? Casi 10. Ah, 10. Ahí le das un millón a cada equipo. Tenés 17 millones. Y los dejas todos contentos porque ahorita reciben 500. Es muy simple. No hay equipos de primera y de segunda, digamos, no hay eso. No, ¿no? todos van por igual. Más, porque Allway fue como Allway, se siente equipo chico... Sí. Entonces, dictaminó que... que, que ¿Quién en so... Olva es se siete equipo chico? Pero es un equipo chico, hombre. ¿De dónde sacas eso? de dónde sacas ¿Cuáles son eso? los equipos llamados grandes? Con hinchada. Stronge eh, Bolívar, eh, ready. Wisterman, eh, ready. te sigo contando, eh, Oriente Petrolero, eh, ready. San José Era, eh, Blooming, que como que levanta y se vuelve a quedar, eh, después nada más. Los otros son de medio pelo para abajo, en no. cuanto a hinchada. No, no acepto eso. ¿Eh? No acepto eso. Anda a ingenio y contá cuánta gente va a la cancha. Ay, hermano. Es lo mismo que ahora hacen esos platos. Vení por, por un plato, por un peso te voy a vender un plato. Pero me tenés que traer un juguete. Allá arriba le cobran cuánto a la entrada? Diez pesos. Pero la pasión de linches es no, algo no. que va más allá de los billetes. Es que pasión de lincha. Entre estar en casa mirando en la cara de la mujer más aburrida, así si la cara la larga me voy al estadio, me voy caminando. ¿Eso es para los estronguistas ¿o de quiénes no, estás hablando? estoy hablando de los de Olway. Porque ah, no, no, decime es que no. quiénes son hinchas de Olway. Ninguno, hermano, ninguno. No, no puedes hablar son así. Son hinchas prestados. No puedes hablar así ah, de Olway, hermano. Por favor. No seas Vaya restrictor. usted pues al estadio. Voy pues, ¿Eh? ¿por qué no? Voy. Usted He lo nunca, ah, al alto. Es lo que tú crees. Es lo que tú crees. Está este, igual que su amigo Carlos Mesa, cuando hay elecciones, va al estadio a ver los Orway. Ah, bueno, ¿Eh? Los silban. Él que responde no de los nada. Suyo. Pero yo a usted no lo he visto. ¿No? Y avíseme cuando va, para ver cómo lo tratan. Lo que pasa es que no soy candidato a nada. Pues yo voy a ver el fútbol. No, no he ido nunca. No a que me vean a mí. No he ido nunca. Es lo que tú crees. Bueno, ya está. Entonces, equipo chico. Si yo no voy, ¿qué tiene que ver? No, igual no. es grande. Es un equipo grande. bueno. En fin, no sé por qué nos hemos quedado a discutir esto, habiendo tantas cosas para hablar. Interesantes. Como, por ejemplo, el quita de puntos de Wisterman. Escuchalo al, al fenómeno, el Goitia. Ah, fue, a la, ¿estuvo ayer? Ya te cuento por qué. A ver. Otro de los que va a que lo vean para que lo relijan. <risa> Un capo. Lo importante es que, que Wisterman y su asesor legal han indicado que la quita de puntos no se da. Porque hay eh, todavía... Asuntos que resolver en el TAS sobre Gilbert Álvarez y Mauricio Soria, entrenador. A, a esto nosotros hemos venido, nos han eh, aceptado que aclaremos y hemos aclarado con documentación que el TAS ha rechazado el proceso que, de apelación que hicieron de Gilbert Álvarez y de Mauricio Soria. Y el momento que rechazaron, nosotros posteriormente... Hablamos con la prensa, porque no podíamos hablar con el presidente, hicimos conocer públicamente que nosotros en tres días sesionábamos y quitábamos los puntos. Eso es lo que se ha realizado. Se han quitado tres puntos de Gilbert, de Gilbert Álvarez y tres puntos por el caso del de entrenador Soria. Lo que hemos venido a indicar acá y a demostrar es que nuestro tribunal es competente, porque si no el Consejo no nos hubiera recibido. Entonces, eh, queda descartada cualquier situación en el sentido de que nuestro tribunal no tiene competencia y obviamente eh, tenemos toda la competencia. Aquí están los representantes de los equipos profesionales y el Comité Ejecutivo, los cuales han recibido nuestro informe, han recibido la opinión exacta de la documentación que llegó del TAS y que nosotros entregamos. Por lo tanto, creo que la transparencia de este tribunal es clara, concreta, y ahora será el, este comité, mediante el estamento que corresponde, que inicie el campeonato, quien con los seis puntos le quita a Wilstermann. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Por qué? Porque ayer durante el programa del mediodía, de la una y media, nosotros estábamos en la reunión, entonces lo primero que hicimos lo agarramos al director jurídico. Usted conoce, si sí es que se va, y yo de aquí, viste, cargozando al otro? falso. Que vamos a ir, verlo en comité ejecutivo, en comité deje, ¿por que verlo. Hasta que el tipo dijo, sí, efectivamente, nosotros hemos recibido eh, y le hasta la quita de punto. Porque además el presidente, o sea, perdón, el director jurídico de la federación ya le pasó eh, al director de competiciones la quita de punto. O sea, no se lo puede quitar si el campeonato no empieza. O sea, no puede haber una tabela, como dicen los brasileños, ¿no? Uh -huh. Listo. Te queda qué bien cosa, esa, ¿eh? ese fondo, mira. ¿Eh? A, ver, a, ver, a ver, Pinchar primer plano. de. Sí. Mirá tus alitas. Y tus cuernitos. Mirá los cuernitos de Pastén. Mirá los cuernos de Pastén. Qué bárbaro. Tengo un amigo mío que le hice en el alce. ¿Sí? Ya está. ¿Por qué será? Ni lo nombro porque me da No, a déjalo ahí. Ya. Entonces... Eh... Ese, primero fue él, la mandamos. No, que no es cierto. Lo entrevistamos aquí, que es clarísimo. Ahora, yo no sé a qué vino el señor Goite. Porque verdad, hemos venido a demostrar la transparencia. Nunca ha estado en juego la transparencia de ese tribunal. Lo que sí siempre estuvo, la tardanza. Porque esos procesos eh, debieron haberse, por lo menos en octubre, y lo que no, no se da cuenta Goitia, y no se dan cuenta de los cochabambinos, es que el señor Goitia no les ha hecho un favor, más bien los no ha perjudicado. ¿Por qué? Porque si este fallo de la quita de los seis puntos salía en el mes de octubre, hubiera llamado a la preocupación, porque con seis puntos estaban a uno de descender. ¿No es así? Estaban en pleno campeonato. Entonces la gente se hubiera unido alrededor del equipo. Para haber juntado el dinero y haber pagado y haber salido de todas estas cosas. Cambio ahora, ¿a qué le importa a Wisterman? Están todos en la Navidad, ya sabe que le quitaron seis, si no paga hasta el 15 le van a quitar otros seis. ¿Hasta el 15 de enero? Ah, caramba. Y ahora, la primera semana de enero, se reúne otra vez el tribunal y por otros casos más, dos casos más, le van a atacar otros seis. Ya. Pero escúchenlo al presidente eh, de, de Wisterman. Este está en otra galaxia, el guacho, o no sé a qué le estará. Debe estar eh, eh, tomando hierba de la que toma Montaño. Porque, miren, escúchenlo. Ah, eh, bueno, el tribunal les quitó al final, se decidió quitar los seis puntos. No, no, no, falso, falso. Que falso, no hay quita de puntos. Eh. La comisión en pleno rechazó tal situación y, y se va a debatir en los tribunales correspondientes. Salió a decir el señor Tresgoita que ya estaba confirmado la quita de los no, no, puntos? No, no, no, eso es totalmente falso, no hay quita de puntos. ¿Pagaron al tasa el tema de pues, los arbitrajes? ¿Perdón? ¿Pagaron al TAS? Así es, así es, se pagó y el 6 de enero... Hay que pagar 14 mil dólares para tema arbitraje también. ¿no? Para nosotros es un caso, ¿no? hay varios claro. casos que hay en el Así es, son varios casos y bueno, eh, para tranquilidad de toda la hinchada, no se ha perdido los seis puntos y bueno, ha sido contundentemente negado la petición del señor Goy. el hincha de tiene que no hay... Totalmente tranquilo, no hay quita de puntos, así que el hincha del Club Wilstermann puede estar tranquilo. ¿Cómo el tema de las deudas? bueno y hay, hay muchas deudas que obviamente están en un proceso legal y, y la auditoría que se va que va a salir el 30 de enero entonces nosotros estamos eh, todavía en ese tema así que eh, paulatinamente se van a ir solucionando caso por caso no el profesor Ponce. Profesor Ponce, tuvimos una conversación con él para solucionar el tema y seguramente llegaremos a un acuerdo económico para poder eh, hacer la cancelación al señor Ponce. ¿Lo de Pochi y el pacto Rodríguez, perdón? No, está, eso está en un proceso legal que, que da para mucho todavía, no. entonces eh, es un proceso que ha iniciado recién. Entonces, eh, tranquilidad para los hinchas, que es lo que más eh, eh, les afligía, el, el de no poder habilitar jugadores y el de perder seis puntos. No hay nada de eso. Bilzerman puede hoy habilitar jugadores con toda tranquilidad y tampoco se va a quitar seis puntos al club Bilzerman. ¿Qué pasó con el caso de Venegas, que es el que se resolvió este caso en el TLD. Bueno, ese caso lo está manejando el doctor Víctor Hugo, mayores detalles del tema legal les puede dar él, sin embargo hay tranquilidad para la hinchada bilcermanista, así que no hay quita de puntos. ¿Te me, de, me quedo desconcertado, la verdad, no, no entiendo nada. Porque habla del comité, eh, la resolución dice que la dejó sin efecto. ¿Cuál resolución? Hay que preguntarle. Porque quisieron tocar el tema relacionado con esto y sabe que le dijeron, no, ese es un tema que tiene que ver con tribunales. No tiene absolutamente nada que ver con, con, el, con el fútbol ni claro. con lo que estamos tratando aquí. Por tanto, ni siquiera lo tocaron el tema. Egoitia les dijo, señores, son seis puntos, se acabó. Y ya pasaron la carta a la dirección de competiciones, quitándole los seis puntos a Wisterman. Yo la verdad que no los entiendo. La verdad que la verdad que no, no, no, yo no, no entiendo cómo pueden mentir. O sea, ¿cómo pueden ser tan caradura? Anoche los Gurka, a las 12 de la noche, ya hicieron un pronunciamiento. ¿Quieren que hoy se vaya? El presidente de, El presidente de Wisterman. Que se vaya hoy. Los que lo apoyaban, los, los que, lo, que lo pusieron. Los que lo pusieron. Claro. Además. Ya hicieron el, el, el, el, el pronunciamiento, ¿no? El pronunciamiento ya está, está hecho. Así que imagínense. Uh -huh. Podría, ser ser? ¿Podría ser que haya novedades hoy o no? Sí, yo creo que sí. El problema es que ¿cuándo lo van a encontrar a este señor en Santa Cruz? Vayan a buscar a la casa del padre, porque ahí se refugia. Uh -huh. Pobre padre, que tiene que ver en esto, no? Pero, aquí hay un tema O sea, le mienten a la gente Lo de Ponce ya está La FIFA mandó la carta Que no pueden inscribir Y este sigue diciendo que no O es que no lee la correspondencia O es que la correspondencia le llega al abogado Y el abogado le miente Porque los abogados son bárbaros Tú sabes No, vamos a ir a defenderte. No tienen por qué meterte preso Te meten preso o no te meten preso Él cobra igual, o no No tiene ningún problema no, no, no, o te dice, mirá que hubo un problema, pero no te preocupes que yo te vuelva a sacar de adentro. Pasame unos tantos. Y así te tiene la vuelta. Entonces, yo no creo que él desconozca todas estas cosas. Él sabe todo lo que pasa. Es más, intentó, intentaron ellos ayer, anteayer, hablar con el presidente de la federación, no lo recibió. Ayer tampoco. ¿Qué pretende? ¿Que paren esto? No, esto yo no se puede parar. Es lo mismo que el señor presidente del Estado Plurinacional ¿Puede parar algo que determine el presidente del Tribunal Supremo? No. No puede. No puede. No puede. Es lo mismo. Es exactamente igual. Ahora la pregunta es: ¿Goitia qué fue, no? Esa sigue siendo un poco la pregunta, ¿no? Porque ¿Por Goitia se tiene que ir ahora en el próximo Congreso. Ah, ya. Entonces fue a. A vender su. A vender el charque claro. y a exponer por si le que al final fue muy, muy, muy rápido todo eso, a exponer del porqué qué la sanción. Lo que se olvidó Goite es explicar por qué se la guardó tanto tiempo en el, en el cajón. Claro. Y por qué se ha guardado tantos procesos en el cajón. ¿Por qué se olvidaron durante ocho meses el tema de lo, de, del equipo de Ayayagua? Porque por ahí empezó el cuestionamiento. Usted sabe, gringo, sí. que por ahí parte el cuestionamiento. Acuérdense que lo hicimos aquí un día en la mañana. De Porque el cuestionamiento de Yayagua es que le quitaron tres puntos y lo dejaron afuera de la Copa Simón Bolívar por la mala inscripción de un jugador, existiendo antecedentes de que el club contrata a un futbolista, uh -huh. lo contrata, y no es agente de la Interpol, del FBI, para averiguar si los datos que trae el COME son falsos o verdaderos. O sea, yo entiendo que lo contrata a usted, de, y creo, eh, tengo fe, de la documentación que usted me ha presentado, es cierta, ¿no es así? Obviamente. O sea, el club no tiene por qué verse dañado si algún futbolista ha suplantado alguna entidad, se ha cambiado algo o se ha bajado la edad. Eso fue lo que pasó. Hay un futbolista que se había modificado algunas cosas. Entonces reclama un equipo diciendo esto. Ellos habían contratado a este futbolista con los mismos datos del que había jugado el partido anterior. O sea, no tenían absolutamente nada. Eso debió fallar el señor Goitia a la brevedad posible y no lo hizo. Y lo voltearon, lo voltearon y lo dejaron afuera. Y pasó otro equipo de Potosí, de la cervecería, me dicen que era, y terminó jugando eh, en la Copa Simón Bolívar, donde le correspondía a este cuadro. Con un perjuicio económico terrible. Entonces, eso fue lo que nos llamó la atención a nosotros en determinado momento. Cómo este tipo se guardaba los, los expedientes. Claro, entonces yo empecé a preguntarle a los otros que conforman el tribunal, ¿qué pasa? No es la primera vez. Y lo denunciaron. Ellos son los que lo denuncian a, a Goitia. Uh -huh. Y Goitia cada vez vive que me, va a, me amenaza a mí que me va a hacer un juicio. Pero, ah, no. Que nosotros le hemos dicho esto y lo otro, cosa que nunca le hemos dicho. Los presidentes de los clubes, los abogados, le han dicho barbaridad y media a él. Defiéndase de esos. Aquí nosotros comenzamos a indagar temas de caso. Y llegamos a esto. El tipo hace lo que le da la gana. Uh -huh. ¿Y para qué tiene otros cuatro vocales allí? Se supone que los dos, yo le doy a usted, querido doctor González, prepáremelo, eh, por favor hágame el fallo, ¿no? Eh? Trabájemelo. ¿No? Entonces, por ahí empezamos, le pusimos la puntita. Y después apareció lo de Wisterman. ¿Por qué? Porque reclamaba el abogado, decía, ¿por qué reclama el abogado? Entonces ya empezamos en qué fecha ingresó el trámite, cómo ingresó, los plazos. Porque hay plazos procesales igual que la, la justicia ordinaria. Entonces nunca lo cumplieron. Entonces todo esto derivó después en Zangoitia y, y en toda la vaina que es la, la, la leyenda urbana. Y ahí está el tipo. O sea, en vez de haberle hecho un favor a Wisterman, yo creo que lo perjudicó. Sí, pero a mí uno. me sorprende es el otro. Sí, es impresionante. Dios me libre, pero... Eh, bueno, el tiempo, hay que ser cara dura, ¿no? El tiempo dirá. Sí, señor, el tiempo dirá. ¿Qué va a pasar? Eh, Mira estos maletines que aparecieron ayer en la reunión. O es que no era de, de él, era de Ral del maletín. Porque Ralde le salió sin maletín. Y no le tocaba al bonito esto. Y hay algunos que se dieron cuenta que ya lo estábamos filmando y no querían salir. Es interesante. Mira. Es el de Royal Party. Otros dos maletines para adentro. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Mira que viene ahí. Otro presidente de club. El de Guavirá, ese, para mí que el de Guavirá le trae el otro panetón, ¿eh? lo chaparon de que es del vicepresidente de la federación, porque están afuera los desgraciados filmando, y dicen, los vos, le ha dicho. mira este era el de Guavirá. Ahí va, este sin panetón. El otro se lo llevaba. Y, el, y yo no sé quién sacó el carrito. míralo ese es el abogado, es uno de los que trabaja en la Federación Boliviana de Fútbol. Y era amigo. ¿Eh? y se hace el conversador allí para que no para que no lo chapen ¿ve? ahí está, doctor, mira se ríe ya sabe que lo firmaron ¿Eh? feliz, ¿Eh? feliz navidad para todos Sí, ¿quién más va a decir? ¿Eh? ahí está el abogado de Wisterman el tristemente célebre, ¿viste cómo hace el presidente? Pues no, no le da ni la hora ¿Eh? con su maletín, ahí pasa otra vez el presidente ¿pero no le dieron panetón al presidente? ¿qué pasó? se acabaron lo que pasa es que juega de local, y después seguramente claro. lo lleva. Porque el hijo sí sale con, con el maletín. Andrés. Ah, Andrés. Ah, verdad, tiene razón. ¿Eh? Ahí está colocado en todos los maletines. Allá está Andrés con su maletín también. Pero ese, te... es el, ese es uno de los más brava del Tigre. Mirá. ¿Cuál? Ese pues, es delegado del Tigre, ¿no? El que entró. El, el, que, el que salió con el Corbata ah. con Terno Azul. Ah, bien. También. Ya lo vas a ver al Barra Brava. Ahí viene el Barra Brava, ¿viste? El multimillonario del país con su, con su maletincito y su panetón. ¿Puedo hacer una pregunta? La que usted quiera. ¿Qué había en el maletín? Eso es lo que no he podido averiguar hasta ahora. <risa> le averiguó a un amigo que estaba allí y me dijo, a mí no me dieron, me dijo. ¿Qué no le dieron? El panetón, pues. Ah, yo pensé, maletín. No, ni panetón ni maletín le dieron. Ah, nada. Nada ah. le dieron. Mirá las facturas, ahí yo, mirá, por lo menos, sabes qué? Si ves vos que están los muchachos de la prensa afuera, firmando, te lo encargo. Más tarde lo recobro, ¿o no? ¿Sí o no? Qué pero qué forma bonita de, de que año. se lleven un presente. Claro, está bueno. La onda del maletín. Pero, ya creo que es la segunda vez que le dan maletín. Oye, no, pero hay que, saber, hay que averiguar qué había en ese maletín. Es... A la vuelta de Navidad yo le averigué qué había. Por favor. Alguien me dijo que dos kilos de arroz. Yo no creo que esto no, vaya a a recoger dos kilos de arroz. No, yo ¿Eh? tres por lo menos. O, o arroz. Salina tenía esa, esa virtud. Te ¿Qué? hacía canastones yeah. con cinco kilos de azúcar, cinco yeah. kilos de arroz. Bien. Parece que tenía un proveedor amigo por allí. Claro. Ya. En cambio, estos no. Estos van ya por el huiscacho ese de, del color de tu equipo Bolívar. Claro. Que sé yo. Eh, van por otras cosas, ¿no? O sea, no, no. No, no. No ven que un panetón puede servir, digamos, para poder eh, comer durante la semana, que, sé yo, que te pueda brindar <risa> alimento, ¿no? Porque el arroz sirve. Te compran unos cuatro huevos ya está, ah, soluciona claro, Ya el problema. estás hecho, claro. claro. Una, una quincena por lo menos. Y, y, y dos, kilos de, dos kilos de fideos te solucionan también. Olvídate. Entonces, eh, porque... Eh, lo que pasa es que por ahí, en el, en el, ¿qué habría en el maletín? No, vamos a especular, pero digo... Sí, sí. El, el viático, tú dices. No sé, no, no digo nada. Solamente te pregunté. Así que bueno, algún día... Puede ser otros. el viaje, porque ellos cobran viático por cada... Cuando pasen reunión. por las rayos X en el aeropuerto, preguntarles a uno de ellos. Dile al... Hoy le pregunto porque ahorita me estoy yendo yo. Dale, preguntarle, dile que... Preguntale, qué. Le preguntar, ¿qué tenían los maletín cuando pasaban por aquí? Buena pregunta. A ver, ahí vas a tenerlo. Ahí va a ser. Dale. Porque los tipos se enteran, vos pasás. Me dice, ¿cómo le va, señor Pastel? ¿Y va a comer trucha este fin de semana? ¿Qué <risa> metiendo la <t> claro. <risa> yo un día dije, ¿cómo, este? ¿cómo se dio cuenta? Este se dio tipo? cuenta claro. que estoy llevando trucha para mi casa. O sea, si ven ¿Ya? la trucha van a ver. Claro, pero ese cambiamos menú, ¿no? Hoy día vamos con cordero, me dijo, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> <risa> vamos con cordero, me dijo un día, porque me compré un cordero ahí a la vuelta, se lo amarran, y lo meten. Ya está. Ya. ¿Ya? Seguro. ¿Qué es todo esto? No, no entiendo. ¿Quién es esto es parte de la tradición, me imagino. ¿Quién es, es ¿Eh? Los reyes magos. mira está Yucra allí. El otro es... Chamir. Eh, y a mí me hicieron al otro lado. ¿sí? Ah, bien. A estos vagos hay que ponerlos a trabajar. En sí. esas pierden el tiempo. Serio. ¿Cuál es Chamir? El talibán. Muy bien. Y este otro, el... De Cochabamba sí. Ese está de muerte Pues usted tiene que ir a vivir ahora al Chapari. Sí, me contaste sí. Ya sabes, ¿no? Te aviso, en enero transmitimos un partido de Palmaflor El primer amistoso que haga en el Bicentenario Lo transmite a Beallala Ah, bien, buenísimo sí, sí. ¿Quién? Ya, ¿Ya hay el sparring? o No, no, no todavía no Ah, bien eh, va, va ahorita el eh, Palmaflor va a jugar con Cerro, Guaraní No me acuerdo cuál es el otro Se va al Paraguay ahora Va a jugar esos tres partidos y luego vuelve y va a jugar un encuentro allí en el Bicentenario, un partido que vamos a transmitir. Buenísimo. No sabemos si va a ser, esperemos, sábado o domingo para que lo podamos hacer. Vamos Buenísimo. a hacer fútbol profesional esta vez. De lujo. De lujo. Bueno, bueno, Juan. Espero que vaya, pues, ¿no? Eh, sí, Usted nos no, conoce, a... ¿no? Eh, no, estuve, estuve. Estuve, ¿Fue? pero no, no en fútbol, en otras actividades. Sí, sí, me imagino, todo es cuando fueron los Juegos Sudamericanos, sí, ¿no? Sí, sí, en otro en un momento. un complejo no, maravilloso. Es eh. fantástico, es fabuloso, es una, una obra extraordinaria. Extraordinaria, que hay que cuidarla y seguro. esto le permite que sea utilizable y usarla usarla porque estas sí. cosas se deterioran más bien cuando no las usas no sí, sí. Es, esa es la verdad bueno Juan agradecerte no, y, no. y nada nos reencontramos cuando ¿Cuándo andas por acá el martes el, ¿no? el martes porque el lunes usted no va a trabajar es feriado exactamente así que el martes nos estaremos reencontrando hoy un cariño grande para ti para tu familia que tengas la noche nochebuena una mejor navidad Juan así todo es. lo mejor que la pasen bien unidos con paz con tranquilidad y que Dios nos siga dando salud y trabajo sin duda de eso se trata ah, más. El resto lo ya Y a estos todos los cuates que están aquí Que les dé, ¿no? Que se aviven <risa> ¿En serio? Pensé que les ibas a dar un mensaje Cariñoso, no, afectivo no. Ellos me conocen Si yo les digo Ay, qué lindo que estás Hombre, que es mejor Saben que le estoy tomando el pelo <risa> Ellos saben que yo los aprecio ¿Ah, sí? Que hacen muy buen trabajo Pero esto, viste Es como, como, como central de eso Ajá. Si no le metes el dedo oh, Esto no funciona ¡Muy bien! ¡Hermano! Mirá, ¿viste? Así te carga. Mira, ¿cómo te hacen esto? Claro. Entonces, está claro. hay que andarse cuidando de esto. Seguro, contra la pared. Sí, contra la pared? pues si no te dan. <risa> <risa> Un abrazo, muchachos. Cuidate. Y Nos vemos, si Dios quiere, después de Navidad. Como siempre, el cariño. Y gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos, gracias por estar. Y bueno, trataremos de hacer lo mejor posible. Esa es la idea de todos los días, tratar de leer, de renovarnos, porque eso está el tema, porque a Dios gracias que hay muchos periodistas que no leen, por eso seguimos estando aquí, porque si hubieran que lean más que uno, y ya me tendría que estar dedicando a otra cosa, o me pondrían en una silla en el patio de mi casa para que tome el sol. Gracias. Nos vemos. Feliz Navidad, Juan Pasté.